Muy buenas, soy light y bienvenidos al canal que ha estado toda la Navidad viciado. Porque por si no lo sabéis, estas Navidades me regalaron la Switch junto con Super Mario Odyssey y Donkey Kong Country Tropical Freeze. Lo publiqué en Twitter, Instagram y en uno de mis vídeos. Pues bien, a día de hoy ya he terminado los dos juegos, al menos la historia principal, y os quiero decir cómo ha sido mi experiencia con ellos, empezando con el juego del fontanero. Antes de empezar, quiero recordar en qué consiste la sección Mi Experiencia con, aunque guardias, ¿Aunque guardia? Aunque guarda cierta similitud con los análisis, en Mi Experiencia con no analizo los juegos en sí, no les otorgo nota ni trato de explicar lo bueno y lo malo que tiene un juego, sino que hablo de cómo fue para mí jugarlo, cómo me lo pasé y qué me gustó y qué no de modo que tengáis la opinión de un jugador a la hora de valorar la compra de un juego o si ya lo habéis jugado, escuchar la opinión de otro jugador. Además, no suelo hablar de juegos recién lanzados, así que, creo que ya está todo aclarado, empezamos. Super Mario Odyssey es la última aventura del fontanero, que llegó al catálogo de Switch en octubre de 2017. Antes de jugarlo, ya vi bastantes gameplays y demás, y lo cierto es que aunque me parecía buen juego, no me gustaba especialmente lo que veía. Y mucho menos entendí cómo estuvo tan cerca de ganar el GOTI, que finalmente ganó Breath of the Wild. Pero mi opinión cambió totalmente cuando empecé a jugarlo. y hablando de esta evolución a lo largo del vídeo. En Super Mario Odyssey manejamos a Mario, que tendrá que rescatar a Peach de las garras de Bowser. Hasta aquí es lo de siempre. Sin embargo, en la escena introductoria vemos que esta vez el vencedor es Bowser, que pretende casarse con la princesa y que, para tener una boda perfecta, recorrerá distintos reinos para conseguir lo mejor de lo mejor. Nosotros aterrizamos en el reino sombrero donde conocemos a Capi, que nos acompañará para rescatar a su hermana Tiara y con el que podremos capturar y manejar enemigos y otros objetos. Para llegar hasta Bowser tendremos que seguir su rastro por los reinos, enfrentándonos a enemigos como los brudals y otras amenazas como un pulpo gigante o un dragón. Se trata del Mario que más libertad te da hasta ahora. Cada reino es enorme, uno más grande que otro, obviamente, y para avanzar al siguiente reino te marcará un número de Energy Lunas que debes conseguir, siendo por lo general tres de ellas obligatorias. Las demás las tendrás que buscar tú, pero no es ningún problema, porque te cruzarás con muchísimas mientras vas a por las obligatorias. Yo, personalmente, investigaba todo lo que podía por el camino, y una vez que había terminado, había conseguido como 20 Energy Lunas. Y ese es otro punto, la cantidad de Lunas que puedes conseguir es bestial. Para cuando debas ir al último reino, seguramente tengas entre 200 y 300 más o menos, y para acceder a los dos reinos secretos necesitas 250 y 500 lunas respectivamente. Y podéis tener hasta un total de 999. Yo aún no las tengo todas, tengo unas 700. Y parece que me falta mucho aún para completarlo. La cantidad de movimientos que puede hacer Mario también es mucho más amplia, gracias a Capi, Y aunque en un principio puede ser algo lioso, te acabas adaptando bastante bien. Yo, que no es que sea muy hábil, me muevo bastante bien con estos y la verdad es que es bastante clave. Es, es muy esencial dominarlos para conseguir algunas Energy Lunas donde es necesaria... No, donde es necesario mucha habilidad con los movimientos. El apartado gráfico es, para mí, bastante bueno. Además de que las texturas están muy detalladas, como se puede ver fácilmente, como en los petos de Mario... Mario refleja muy bien lo que sucede alrededor. Si acaba de salir del agua o atraviesa un puente sobre el que cae una cascada, estará visiblemente mojado y se secará después de unos segundos. Si salta sobre la arena, se llenará de ella. Si está en mitad de una ventisca, se irá congelando poco a poco. Y por supuesto, si tiene calor o frío, lo mostrará también. Los gráficos pueden ser observados bastante bien por medio del modo foto, Para mi gusto, bastante bonitos, sin duda. El apartado sonoro es bastante memorable. aunque algunas canciones que suenan son normalitas, hay algunas pistas que son increíbles como la que suena en el Reino de las Cataratas, que estará sonando ahora mismo, o la del Reino Arbolado, además de canciones cantadas como Jump Up Superstar o la que suena durante el final. Muy acertada también la opción de reproducir en todo momento la canción que quieras, que desbloqueas al terminar la aventura. Viene bien si necesitas un extra de motivación, ...o por el contrario, calmarte un poco o concentrarte. Yo siempre tengo puestas mis favoritas. En cuanto al juego en sí, es bastante largo, yo lo he disfrutado muchísimo. Yo esperaba encontrarme en un juego muy abierto que te daba tanta libertad que no sabías qué hacer. Pero lo que me he encontrado ha sido un juego que te guía, pero que al mismo tiempo te deja hacer lo que tú quieras. Y sí, el juego te da muchísima libertad, pero una libertad lo suficientemente pequeña entre comillas, como para no perderte. Creía también que la obtención de las lunas era demasiado fácil y aunque hay algunas que sí que lo son, hay tantas que muchas de ellas están bastante escondidas. Además de que no te dan pistas así de primeras. Para conseguir pistas necesitas amigos o pagar unas cuantas moneditas. Una de las pocas cosas que no me han gustado es la inexistencia de vidas. Cada vez que mueres se te restan monedas, es muy fácil conseguir monedas, pero si por algún casual no tuvieras monedas cuando mueres, no es game over, simplemente no se te restan. Esto hace que el juego se casualice y que no tenga una sensación de riesgo en ningún momento, no existe esa tensión de, de saber que si mueres hay un game over. En cuanto a lo demás creo que no hay nada más que me haya dejado mala impresión, simplemente simplemente eso, me gusta sentir esa tensión de, de saber que no puedo fallar. Así que en definitiva, Super Mario Odyssey es un juego con el que he disfrutado muchísimo y lo sigo haciendo, porque es tan tan grande que aún me queda muchísimo por descubrir y conseguir. Gráficos bonitos, buena música y mecánicas intuitivas, pero sin sensación de riesgo. Con Super Mario Odyssey hay diversión para muchos meses. Y esta ha sido mi experiencia con Super Mario Odyssey. Recordad que vosotros podéis haber tenido otra y sois libres totalmente de expresarla si os apetece. Os leeré. En un tiempo os traeré mi experiencia con Donkey Kong. Mientras tanto, mañana tendréis, en principio, el noticiario semanal. Y el próximo sábado un nuevo vídeo. Así que espero veros a todos pronto. Nos vemos.